Hola, el entrenamiento para hoy es aeróbico, pero intermitente. Quiere decir que la intensidad va a ir variando. Cada uno se controla su propia intensidad. Aquí tenéis un modelo, ¿vale? Os lo voy a explicar ahora mismo. Y para los avanzados vamos a dar 6 vueltas. Para los principiantes, solo 3. Cuídate, yo me quedo en casa. Hoy son solo 6 ejercicios, ¿vale? Un minuto de comba, 30 segundos de plancha, un minuto de step. 30 segundos de puente de glúteos y un minuto de sentadillas y brújula monopodal. 30 segundos con la pierna derecha, 30 segundos con la pierna izquierda. Avanzado 6 repeticiones principiante 3. Vamos a ello. Bueno, pues después de este hit, eh, sí os, os recomiendo que hagáis algunos estiramientos, ¿vale? Porque la intensidad es bastante alta. Quien haya hecho la parte de avanzado es bastante duro. Os recomiendo que hagáis una pequeña pausa en medio. Y los que estéis en principiante, con tranquilidad, siempre lo que digo, escuchad vuestro cuerpo. Cualquier molestia cualquier dolor es que no estáis haciendo bien el ejercicio, es mejor pasar al siguiente o parar el entrenamiento. Vamos a esos estiramientos. Comenzamos con cuádriceps. Yo voy a hacerlo relativamente rápido, pero intentad mantenerlo en unos 10-15 segundos. Cambiaría de pierna. Vamos a elevar la rodilla hacia adelante. Mantenemos la espalda recta, me giro para que lo veáis. Cambiamos de pierna. Eh, vamos a tirar el glúteo, os podéis ayudar y darle algún apoyo, de acuerdo, me siento cambio vamos a tirar un poquito la espalda hacia adelante haciendo una bolita con nosotros mismos Ahora aguantamos 10-15 segundos. Va hacia arriba. Intentar ir tirando la vez. Y última parte, cojo aire. Hacemos tres veces.